Bueno amigos, estamos aquí de regreso en un nuevo video más en su canal de Tales. En esta ocasión vamos a recorrer el malecón de Puerto Vallarta. Vamos a comenzar este viaje en bicicleta con mi sobrino netito, o Ernesto, que es hijo de uno de mis hermanos que también se llama Ernesto. Esto fue hecho el sábado 1 de abril del 2023. Y bueno, vamos a comenzar el viaje en una de las principales avenidas de Puerto Vallarta. Donde están todos los hoteles rumbo al malecón. Y como pueden ver, no tiene mucho tiempo que pusieron una vía de bicicletas. Lo cual a mí me pareció súper, súper genial. Miren, aquí estamos viendo Soriana, una de las tiendas más eh, comunes en México. De hecho ese día me quemé los brazos porque estaba haciendo el sol muy fuerte y estaba haciendo bastante calor. Y como pueden ver hay bastantes palmeras, obviamente estamos en la playa. Y también muchísima hotelería. Como pueden ver al fondo hay muchos hoteles muy grandes y unos que se están construyendo. También van a notar que va a haber mucho turismo, mucho gabacho. Mucha gente de otros países, miren esa persona está estorbando ahí la vía. Eso lo van a ver todo el trayecto. Personas que no les importa, que les vale madre. <ríe> Ahí está un banco BBVA, un hotel Costa Club, etc. Hay muchos hoteles muy padres aquí en Puerto Vallarta. No sé los precios, pero yo creo que están por arriba de los $1,000, $1,500 pesos diarios. Aquí está el Sheraton, uno de los hoteles clásicos de aquí de Puerto Vallarta. El Gaviotas también. De hecho, este es uno de los hoteles más grandes que hay aquí en Puerto Vallarta, con demasiadas habitaciones. Y miren, como pueden ver, hay muchos gabachos. Miren, esa es una gringa. Hay muchos gabachos viviendo en Puerto Vallarta. Aquí hay una pareja. Lo que pasa es que yo pienso que se vienen por el clima. Y aparte de que aquí les rinde, bueno, aquí en México, bueno, no estoy en México en estos momentos, pero en México este, les rinde más el dólar. Ya nomás, el tamaño de ese hotel es gigantesco. Bueno, para mí lo es. Bueno, para nuestros amigos de Latinoamérica que no saben qué significa gabacho o gringo, son aquellos que vienen de los Estados Unidos o que son nativos de los Estados Unidos. Ahorita vamos a pasar por el Bugambilias. Bugambilias Resort. Si tienen planeado venir a Puerto Vallarta, yo les recomiendo que se traigan su bicicleta. Porque este paseo es bastante entretenido, bastante padre. Y sobre todo con el aire de la playa, con la brisa. Si sí está haciendo calor, pero no importa. O sea, para eso se viene a la playa. Para disfrutar, para pasear, para caminar, etc. Y bueno, pues ya estamos acercándonos a lo que es el malecón. Donde ya hay más negocios, este, salvavidas ropa, sombreros, todo tipo de artículos playeros sin embargo les advierto todo lo que ustedes aquí vayan a encontrar tiene precios muy elevados ¿Por qué? porque los gringos como traen dólares pues ajustan los precios a los dólares tráete tu traje de baño, tu bloqueador, tus salvavidas, tus cachuchas, tus gorros de tu ciudad de origen porque créeme que aquí, por ejemplo, un short te puede costar 300, 400 pesos mínimo. Pesos mexicanos, obviamente. Que más o menos un short te puede costar aquí unos 20 dólares americanos, algo así. ¿Qué tal la musiquita de fondo playera que les puse? Eh? Fantástico, ¿no lo creen? <ríe> Hasta se antoja tener una chela a un lado, ¿no? para ir a la playa bajo una palapa, una palmera, etcétera y tumbarte en la arena, olvidarte de todo, dormirte, descansar olvidarte del estrés de la ciudad, etcétera continuamos recorriendo lo que es eh, el centro de Puerto Vallarta donde vemos bastantes comercios y bueno pues hay muchas bicicletas como pueden observar muchos gringos le comentaba a mi sobrino, no se alcanza a escuchar, que no podía frenar porque esa bicicleta que llevaba no tenía un freno en la mano derecha, me parece. Lo cual me fue bastante difícil maniobrar. Una bicicleta que no era mía me la prestaron, era una bicicleta de mujer, imagínense. pues Era lo que había, tenía esta canastita enfrente, pero bueno, es lo que hay, no hay que quejarnos. ¿eh? y me comenta mi sobrino de fondo en el sonido de fondo que más adelante hay un empedrado que tenga más cuidado porque va a ser más difícil maniobrar la bicicleta y como pueden ver eh, hay Oxxos en todos lados en México pues Oxxo es la tienda más conocida miren aquí empieza el empedrado y ya es más difícil maniobrar la bicicleta y más con una mano una mano en, la, en el volante y otra con la cámara grabando pero bueno, al pie del cañón para llevarles a ustedes este excelente video de Puerto so Vallarta. Beautiful. Acabo de decir so beautiful. Es decir, bastante bonito. Antes de partir a Canadá fue extrañar el sol. Me voy a la nieve. De la playa a la nieve. Pero malas esculturas. Y sí hay bastantes esculturas aquí en el malecón de Puerto Vallarta donde te puedes tomar algunas fotografías. Unas esculturas bastante espectaculares, muy muy interesantes. por acá porque aquí está la ciclovía. Y como dicen, en el mar la vida es más sabrosa. Y todo es felicidad. Señor Frogs, de los clásicos. Ya pronto subir más videos amigos, me voy a regularizar que tengo el canal muy abandonado pero ya ya voy a volver a subir con más frecuencia y sí, cada dos años ya no va a ser cada cinco nada más se que... creo ya cuando vea algo interesante que grabar voy a subir vídeos que este, por cierto si no te has suscrito dale clic al, al botón de suscribir y dale clic a la campanita ¿Quieres ser mi sponsor también acepto sponsors si el día en día quieren venir a méxico aquí se pueden dar en bicicleta y hay ciclovía antes no había cuánto tiempo tiene la ciclovía yo pienso que un par de años debe ser tres no estoy seguro realmente Sí. es que me decía mi sobrino que como jalisco bueno como en Guadalajara empezaron a poner muchas ciclovías, pues Puerto Vallarta también es jalisco. Miren qué impresionante lugar. Así como de, de animales. Más esculturas. So beautiful. Miren la cantidad de extranjeros que hay aquí. Mucho gabacho, mucho gringo. Gringo's. <risa> Hace rato vimos como unos oh, asi oh, asiáticos. Vean los. ¿Qué son? pelícanos No más. No, no, no. Si están trabajando ahorita en una oficina, decidirán estar aquí. <risa> la verdad. La mentira mentiras pues que están trabajando bueno voy a cortar amigos porque ya llegué a donde tenía que llegar y como pueden observar tenemos una espectacular vista de la playa hay mucha piedra pero no importa es un excelente lugar para tomar fotografías, para relajarse miren amigos esto es una escultura de arena ven el nivel de detalle no, si sí, la verdad, mis respetos Seguimos aquí en el malecón de Puerto Vallarta, Jalisco. Bien, lo que representa mariachi Jalisco. Más bien la representación del mariachi. Estas deben ser como minas de explosivos o a lo mejor estrellas de mar, no sé qué pueda significar. Asiáticas, están asiáticas, te lo has dicho con Chihuahua, ¿Sí? chicos, bailando break dance con la selección mexicana. Esto me va a pesar. Es, que es la subidita, amigos. Ya, ya, ya. Ya llegué hasta arriba. De hecho, aquí hay un río de agua limpia. Miren, va al mar. Aquí debe haber peces y hasta cocodrilos. Aquí Vallarta se hizo conocido por los cocodrilos. Miren, un pato. Ese pato se está haciendo pato. Qué padre, ¿no? como si estuvieran ustedes caminando conmigo. Se siente la experiencia. No lo creen amigos. ¿No les gustaría andar en ese en esa lancha sin albur? En la ancha. Vamos a adelantar a estas personas. ¡Ah! Me voy a matar. Ya pasamos el puente, es que en la bicicleta que ando le falta un freno en la mano izquierda. Entonces, tengo el celular en la mano derecha y la mano izquierda en el volante, pero ese es el freno que no sirve. Por eso tuve que, que parar la grabación, pero bueno, ya reanudé. Miren, aquí están jugando voleibol. Están pasando... Un excelente tiempo aquí en la playa, en el mar es la vida más sabrosa y todo es felicidad. Miren ahí está ya para que los pasien en el paracaídas, me extraña que no haya banana, debería haber una banana por aquí. Amigos. Es que la época estamos a una semana de Semana Santa. Casi 2 de abril. El 1 de abril. De hecho, hoy es 1 de abril del año 2023, por si están viendo este video en el futuro. De hecho, lo van a tener que ver en el futuro, porque esto no es una transmisión en vivo. la canción que les puse en vivo ¿Eh? justo para la ocasión muy bonitas chavas vamos por acá lounge, house tipo Ibiza wow, que padre está este lugar no, la verdad México tiene las mejores playas la neta y esto no es de las mejores del mundo o sea, Vallarte es una de las promedio ¿verdad? es que no tengo freno ahí me preguntó mi sobrino qué pasó yo le digo que no tengo freno por eso tenía que estar frenando con el pie en el suelo y bueno poco a poco nos vamos acercando al fondo donde hay como una especie de velero como una especie de muelle y vean cómo pueden estar ahí acostados bajo una sombrilla la verdad eh, se antoja estar aquí sinceramente ¿Quién no quisiera estar ahí abajo Enfrente de la playa, poco no amigos, eh? Mucho turismo, mucho turismo. Pues es la época. Bien, vamos para allá. Como se quita en vivo, saxofonista. bueno seguimos recorriendo aquí el malecón de Puerto Vallarta en una sección donde ya hay muchos restaurantes a un lado de la playa y ya acercándonos al punto final donde vamos a seguir recorriendo en esa especie como de velero. Miren ahí hay una persona arriba que lo están este, paseando en un paracaídas y ahorita van a ver lo espectacular que se va a ver aquí arriba. Sí, vamos a subir por aquí. No más, qué chido. Qué chido está aquí. No y si estuvieran aquí sentirían la brisa de la playa, el airecito. Oh, qué bien se siente. Qué bien se siente venir por acá. La verdad. eso lo recorrimos y supongo que aquí te pasen en la ancha oh. ahí está netillo my nephew y bueno amigos hemos llegado a la parte final del vídeo espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en futuros videos. adiós bye